Ah, Ya me siento un poco solo en este hogar Todo vacío, no, ni no hay nadie, no tengo familia Estoy muy ¿Eh? solo, no tengo ni TV ¿Eh? No, no hay nada con que entretenerme Ojalá tener un, una mascota Caplay, oh, ¡Ca ¿Eh? Caplay, Caplay, amigo Pero que nadie, que la próxima sí. vez toca la puerta Que andaba en un momento muy conmovedor es que por esa misma razón fue que entré Tus llantos se escuchan desde afuera, amigo Creo que apartas unos cuantos vecinos por ahí, de hecho ah, ay, ay, perdón, perdón, perdón Pero, ¿qué qué, ¿qué, qué, qué, haces? ¿Por qué vienes acá cuando estoy llorando? ¡Me estabas espiando, sucio! Eh, no, no, simplemente de casualidad Pasaba por aquí y justamente me llegó una notificación al móvil, amigo ¿Y lo que decía? ¿Qué, ¿Qué, qué, qué decía? ¿Qué decía? ¡Decía que inauguraron Una nueva perrería, amigo! ¿Una perrería? Y yo, que me sentía... y yo que me sentía solo porque me falta una familia, una mascota. ¡Una mascota! ¡Yo quiero una mascota! Exacto, amigo. Justo, ¿ya ves las casualidades del destino? ¡Ah, caray! Espérate, ¿qué, qué hora es? Eh. ¡Ay, no! ¡A mí hay que correr rápido! ¡Adiós, que se agoten! ¡Ay, vamos, vamos! Creo que está de noche, pero no importa, vámonos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Kenai! ¡Oh! ¡Vamos, eh, espérate, oh. yo, yo saco mi vehículo de. No preguntes de dónde me lo voy a sacar. Me lo saco del bolsillo Ah, <risa> ah que, es que seguro Tú tienes seguramente esas cápsulas como ahí en Dragon Ball, ¿no? Que sacan ahí cosas ah, enormes y todo Exacto, este. exacto Vay, Vamos, vamos, vamos Tú explícame en dónde queda, por favor Ok, mi buen joven Espero no terminemos fuera de la tira No, mentira, mejor uh, sí Uh, mira, colocaron un teatro Qué guapo a ver, ¿dónde Ostras, es? ¿En dónde A ver, es? tú sigue frente, tú sigue todo derecho, amigo Hay mucha gente, hay mucha gente A ver, me la atropello, Dios, permiso, por favor pero, pero, pero, loco, loco, pero no hagas eso, amigo Que manchas el carro A ver, ¿en dónde es? ¿dónde es? Aquí, aquí, aquí, ya bájate, ya bájate Estacionate por bueno. ahí, da igual, da vale, igual, vale, olvida vale. la multitud aquí, aquí, aquí, aquí, oh. vente, vente, vente, vente, vente, vente. Oh, vale, vale, vale, listo rojo oh. Qué bonito Aquí, vente, amigo, mira, sección de mascotas Ah, que también hay sección de bebés y mascotas Ah, eso me trae recuerdos Bueno, vamos para acá a ver. Venga, venga, venga. ¡Hola! Pero, pero que esto está un poco vacío, ¿no crees? No puede ser que ya hayamos llegado. ¡No, mira! Mira, aquí hay uno. Uh, uh, okay. creo que esto no es un perro, amigo. Creo que esto tiene pinta de zorrilla. No, no, no. ¡Eh, mira Yo qué otro! Aquí hay no. un lobito. ¡Qué bonita ah. flor! ¡Hay un lobito bonito! Mira. Hola. Mira. Hola, ¿tantes? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Ah, ¡Qué bonito eres! ¡Oye! Eh. ¡Bienvenidos a mi casa! Bueno, eh, pero, pero. Amigo. amigo eh, ¿Es un poco normal que un perro como este hable? Creo que sí, en ese mundo creo que sí <risa> En internet hay muchos momentos épicos eh, Ok, ok, ok Ven que en ahí, ven que en un momento ¿Y si, la, y, ¿Y si le preguntamos unas preguntas a ver si es el perro perfecto que yo quiero? Ok, se me sigue haciendo un poco raro hacerle preguntas a un perro que te responda Pero venga, vamos vale, a ustedes vale. ¡Eh, tú, lobo! ¡Oh, ustedes se trataron mucho! ¿No ven que ya es de día? Eh, Perdón, pero... hacemos <risa> no, este unos muy raro Yo no lo sé. A ver, tú lobo, ¿cuántos son dos más dos? Que eres muy bonito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dos do, do más dos? No, ¡Oh, espera, esa dice yo me lo sé. Uno, dos, si le sumo cuatro a la división es dos. ¡Madre mía! Eres un grandísimo estúpido. A ver otra no, pregunta. No, no, no, no. Eh, ¿Dónde te encanta hacer tus, tus cositas, tus cesces? ¿Eh? Afuera, dentro de la casa. ¿En dónde? Espera, ¿qué? Es la respuesta lógica, tonto. En el baño. ¿Quién hace como ¿Cómo? ¿Cómo afuera? ¿Quién ¿En creo el baño? ¿Qué va a hacer esto? Esto en el baño. Que eh. los baños para los humanos. Bueno, última pregunta. Última pregunta. Hamburguesa o arroz chino. Ninguno. Soy vegano. Oh, no puede no, pero, no, Espera, pues... un momento, pero el rosita también te lo puedes comer No, amigo, este perro está mal No, no, este no, no perro que, hay, que, que ese no, ese perro no Eh, ¿Eh? había otro, aquí había otro Adiós, adiós. Ah, ya, No, ya. esperen, no, no se vayan Ya luego, eh, volvemos por ti Sí, sí, claro ah. Ok uh, oh. ¿Este qué? ¿Este está tondito? Oh, hola hola ¿Eh? pero Que se está ahogando, hola Como que... No, estaba tomando agua Mi hidrato que soy que un perro te, te, sano. Bueno, es un perro un poquitico muñaño, pero está bonito. Oye, ¿Es, es un perro, amigo. Seguro tiene pinta zorrillo, amigo. No, ¿no que es es un perro. Señor? Es un perro que nos está escuchando, ¿no? Es que se nos escucha imbéciles. Ah, digo, <risa> sí, sí, a sí, ver, es que zorrillo en Francia significa perro. Sí, sí, sí, sí. A ver, tu perro. A ver, tu perro. Dime cuánto es 2 más 2. Ah, es muy fácil. Es 4. Oh, Latino, ok, no, ok, va no, no, bien, va no, no, no. bien, va bien va bien. Oye, oye tú perro ¿En dónde, dónde haces tus heces? ¿Adentro ah, de la casa? ¿Afuera? A ver Se hace afuera, claramente Un perro se hace afuera en el patio ¿A que, que saciado, ¿A ¿Qué? que, es saciado Que, que me gusta, que es saciado Le sabe, sabe, le sabe, le sabe ¿Cuál es tu color no, preferido? Ah, mira, mira, mira, se siente y todo ¿Quién sabe? mira, mira, mira, también se, mira ¡Eh, <tose> no, sabe, sabe, sabe mi... ¡No, que se lo lleva! ¡Señora! No, ¡Señora, señora páseme ese no, perro señora, que no, yo no, lo no, quiero! ¡Ese perro va a ser nuestro! ¡Ese perro va a ser nuestro! A ver, por favor, señora, que yo apoyo en la igualdad, por favor, no me hagas hacer cosas que no debería hacer. Ah, ¡Déjame ese perro! ¿Acaso no lo viste venir? ¡Ay, amigo! ¡Eh! ¡Me lo traíste de nuevo! ¡Y sí, si, sí, amigo! ¡Pero que traiga la ¡Adiós! De, ¡Deme leche! No. ¿Cómo, ¿Cómo que leche? ¿Cómo Le, que leche? ¿Que me ves cara de, de mujer o qué? Tengo, tengo hambre. ¿Cómo, ¿Cómo que hambre? Oh my god, hay que llevarnos este perro a, a comer. Pero este es mi perro preferido. Yo quiero este. ¿Cómo, cómo quieres que te llame? ¡Hijo mío! ¡Perro mío! Oh, no me, me llamo Betoffi. Betoffi. Betoffi. Beto Vale, vamos, vamos, que no vamos a entrenar un poquitico a ese perro y démosle comida porque esa que se nos muere ¡Corre, ah, vale, corre! Que, ¡No, que no, no! ¡Quiero comida! Ok, genial, no, vamos, vamos al parque ya lo entrenar Oye, tú, Betoffi, be hay que que, que, que, que si entrenas bien y todo, y si haces todo lo que digo, yo te, te voy a dar un premio, una comidota que, que, que, que, que, que guay. pizza, quiero pizza! Qué, ¿qué, ¿qué, pizza? Sí, que sí, ¡Espera! sí, espera ¿Los perros pueden comer pizza? ¿Sí, bueno, yo creo que ese perro sí. Al parecer, vivimos en un mundo muy extraño, la verdad. A ver, con la pregunta y demás. No, no, no, amigo. estoy hay que darle su buen cafezazo también después. A ver, bájate, bebé. A ver, A ahora, ver. ahora tú, dale, mira, tienes que hacer aquí, mira, sí. Tienes que bajarte esto así en sisa así en sisa, te metes por el tubo, sales por acá, vas a brincar esto, vas a brincar esto y brincas eso. Dale, lo viste, Betofi, lo tengo bien entrenado al, al capley, eh. Yo, yo, yo, pero me, me vas a dar pizza si, si lo hago. Que yo te doy pizza y un helado. Sí si, sí, le haces ¡Ay, hace voy. voy! ¡Uy, uy, uy! uy no, no, voy <risa> ahí voy, ahí voy, ahí voy! Vale, vale, dale, entrale, entrale, entra salta, salta, salta. Salta, que... ahí está. ¡Sáltale, uy, sáltale! ¡Eh! ¡No lo que Ahora súbele por aquí, súbele por aquí, súbele por aquí. Espérate bueno. que, que esto está abajo. Ahí súbele, ahí está, súbele. Ahí está. ahí está. Súbele, súbele, baja, baja, baja. Oh, oh, ay. Oh, oh, oh, oh, oh. ay. <risa> es inteligente, es inteligente. Ya intel ya pude. ¡Eh, eh, eh, eh, Quedó mi pizza. Es inteligente, es inteligente. Me, me gusta este perro, eh, que nadie me encanta. Bien, Ven, vamos, está, vamos está, hay, a, ver, está, vamos a llevarlo a comer pizza. Vamos a llevarlo a comer pizza. Vente, vente, Venga, vente. se lo ganó, se lo ganó. Se lo ganó, se lo ganó. ¡Frutas también! ¡Ah, bueno! Puta, ¡Sí, frutas! ¡Sí, frutas! Es que es, esa es, si tú comes frutas, puede ser un perro fuerte y grande No encuentro fallas en su lógica Ven, vamos a comer pizza, ok A ver, mientras yo voy a prepararte la pizza, tú siéntate por ahí A ver, la compro... ¿Qué? Comprobemos realmente si este perro es realmente inteligente Digamos, vamos a hacer que este se prepare su propia pizza ¿Cómo que se prepare su propia pizza? ¡Vale! ¿Vale? ¡Eh, Betofi! Eh, eh, ¿Ven? Eh, pero, eh, ¿Pero qué hace? Eh, que, que, que, eh, que no es momento de perrear. No, ¡Vente, no, vente! Eh, ¡Es un perro tick eh, amigos! Beto, Beto, Beto. Escúchame, escúchame, ¿vale? ¿vale? Esto va a ser otra de tus pruebas. Aquí vas a tener que demostrar que realmente sabes cocinar, ¿vale? Ok. Pero pero yo nunca he cocinado. Bueno, a ver. Ah. Voy, yo, yo lo voy a hacer. Voy a, Yo me acuerdo que me mis anteriores dueños me, me enseñaron Vale, vale, vale, bájalo, bájalo, vale, bájalo. Vale. Ven, ven, venga, venga, venga. Ahí, bájalo. Ok, ahí, eh. mira, memorízate, Beto. Masa, tomate, queso, eh, zanahorias. Y piña. Y chile, y chile. ¿Y chile? A ¿Y mí chile? me gusta el chile. Y chile, dale, dale, dale, dale. Sí, sí, ahí está. Masa. Masa, eh, tomate. Tomate, eso. Eso. Eh, y peperoni. Y... y te falta uno, chile. te falta uno. ¿Y chile? chile. El chile, sí, sí, sí, sí. el ¡Eh, ¡Buen perro! ¿Eh? ¡Buen perro! Que nadie, que, que, que, que, ya me estoy alegrando con este perro que, que me está cambiando la vida. Si sí, le sabes, ya viste, amiga. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo? ¡Me ama, loco! ¡Me ama! ¡Me ama! Te de... amo, pero no te puedo besar porque estás un poco pulgoso y luego te tengo que llevar a veterinario. A eso se le llama estrategia. ¡Camínele, camínele, vale, va, ¡Vamos, vamos! Luego nos pagamos pero... la pizza, me lo coloca en la cuenta, por favor. Vamos. Yo creo que ya, ya es momento de volver a, a nuestra casa. ¡Oh, vamos con frutas! Ah, no, Espérate, Espérate, estás diciendo frutas, ¿no? ¡Frutas, frutas, sí, frutas! frutas Ah, okay. Sí, sí, quiere frutas, quiere fruta, quiere fruta. Bueno, en la casa te doy frutas, te doy frutas. Que no se le entiende lo que dice este niño. No encuentro fallas en su lógica. Amigo, ay, huele horrible, huele horrible. Siente el ah, olor que hay, ese es el olor de los otakus. Que duele tán... solo por la de metal, amigo. Eso tiene bueno. que ver con agua. Ah, bueno. A ver, mira, Beto, esta es mi hogar. Está un poco vacío, pero bueno. Pronto le haré unas remodelaciones ¡Uh! ¡Casa! ¿Y, y la fruta? Este perro sigue con las frutas A ver, entiende que aquí no hay eso, Vigo ¡No hay eso! Y ahorita, sin más dilación, vente para acá te vamos vente, a vente, vente, vente, vente, vente Vente, vente, vente ¡Vete! ¡Vete! Vente, vente, vente. Vente. Ah, ¿dó? no, mira, vente. Este, esta va a ser tu Es que esta es una cuna que tengo de... ¡Ay! De, de, de un hijo que, que, que me abandonó pero bueno ¿tú? No recuerdes ah. eso, amigo Duérmete, vente, vente Oye, hay? muchísimas gracias, ¿verdad? Estoy muy feliz Hombre, amigo, para lo que necesites Ya así, al menos ya vas a tener compañía Y vas a dejar de besar las almohadas Sí, sí, sí, sí, bueno Yo creo que me voy a dormir también Y pues, bueno, a... me voy Adiós Adiós, yo también me voy a mi casa Vale, vale, me voy a dormir Ay, qué bonito perrito Voy a dormir un rato